Este episodio del podcast es un episodio especial. Contenidos Creativos cumple 25 episodios y quiero celebrarlo contigo contándote parte de mi viaje como emprendedora y cómo creé mi programa Impulsa tu Instagram. Uh -huh. ¡Empezamos! Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online.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 Parece que fue ayer cuando lo empecé y ya llevamos 25 episodios. Y por eso he decidido convertirlo en un episodio especial en el que voy a contarte por qué creé Impulsa tu Instagram, mi programa de mentoría grupal. Oh yeah. Y no, no te vayas a pensar que este es un episodio de promo y nada más, porque, por supuesto, voy a contarte en qué consiste este producto, aprovechando que además ahora mismo está a la venta en una edición especial a tu ritmo. Pero en realidad estoy creando este episodio porque quiero compartir contigo la historia de cómo creé este producto y su porqué, porque muchas me consultáis sobre creación de infoproductos y creo que contaros esto os puede ayudar. Además, este episodio puede servirte pues, para conocer un poquito mejor cuál es la metodología que yo he creado y que recomiendo para impulsar tu cuenta de Instagram. Wow. Y yo creo que, como siempre, hay que empezar contando la historia. Este producto, Impulsa tu Instagram, viene a resolver un problema que yo misma tuve y es algo que me he encontrado muchas veces. Creo que ya es casi un cliché esto de las emprendedoras que crean productos que les hubieran ayudado a ellas mismas en el pasado, que solucionan el problema que ellas tuvieron. Pues bien, cuando yo empecé mi emprendimiento, empecé teniendo simplemente una web y un blog. ¿Eh? Yo era experta en crear contenido para mi blog de forma productiva y estratégica. Y de hecho, el primer programa que creé estaba orientado a esto, a la productividad y efectividad para blogueras. Claro, obviamente, una página web, un blog, no tiene el tráfico suficiente y es necesario complementarlo con una estrategia en redes sociales. Así que yo empecé a publicar en varias redes, pero sobre todo me centraba en Facebook, que era la red social que yo conocía de manera personal. Era la que yo más había utilizado de forma personal. Pero al utilizar estas redes, como digo, sobre todo Facebook, ya de manera profesional, me di cuenta de que eh, no acababa de encontrar ni mi sitio, ni mi público en esta red. Así que tras varios meses de no sentirme del todo a gusto, decidí en noviembre de 2019 centrar mi estrategia en Instagram. Y no lo tenía nada fácil en este momento. Como digo, era noviembre de 2019 y yo tenía en ese momento 189 seguidores. ¿Y cómo empecé yo mi andadura en Instagram? Pues regular tirando a mal. Yo me dediqué a hacer publicaciones muy similares a las que previamente venía haciendo para Facebook. De hecho, las personas, los contactos de emprendedoras que yo tenía, hacían exactamente eso, publicaban un contenido muy similar o idéntico al que publicaban en Facebook. En aquel momento yo tampoco sabía utilizar Stories, ni siquiera les veía mucho sentido a esto de publicar un contenido efímero que se iba a eliminar al cabo de 24 horas. Y de vez en cuando, pues hacía algún diseño para Stories en Canva o subía alguna foto poniendo un pequeño texto o sin texto. ¿Qué más daba? y punto. Tampoco subía en este momento vídeos, ni hacía carruseles, ni usaba IGTV. Uh -uh. Subía imágenes o bien alguna imagen retocada en Canva con algún textito y poco más. En este momento todavía no existía Instagram Reels ni tampoco las guías. Y menos mal, porque demasiado lío me armaba yo con los pocos formatos que había en ese momento. No sabía utilizarlos bien y, sobre todo, no sabía sacarles partido. Ni le veía sentido a utilizar todos estos formatos tan diversos. Y es que yo estaba acostumbrada a publicar estilo Facebook. Subía una imagen simplemente como acompañamiento para un texto normalmente bastante largo, que era el objetivo central de la publicación. Y esto mismo le pasaba a Mariló, alumna de la segunda edición de Impulsa tu Instagram. Yo al principio de todo tenía Instagram pues como todas las cuentas muchas veces pues para hacer fotos, eh, poner cosas de los peques. Luego después ya empecé a utilizarla para mi emprendimiento y entonces tenía la sensación de que tenía que publicar lo mismo en Facebook y en Instagram para que se me viera. Y empecé a cogerle muchísima manía. Ponía lo mismo que en Facebook pero no creaba contenido nuevo, no me, no me esforzaba en buscar alguna estrategia. Claro, yo en este momento era consciente de que tenía una carencia muy grande porque no me veía suelta con tal multitud de formatos que había en este momento en Instagram. Así que mi primer objetivo fue ese, aprender a utilizar la aplicación y sus diferentes formatos para sacarles partido y para empezar a jugar con ellos. Así que me apunté a varias formaciones gratuitas y de pago en diferentes idiomas, además, y aprendí muchísimas cosas. Aprendí a utilizar Instagram. Aprendí a utilizar los diferentes formatos, a hacerlos bien. Aprendí algunos trucos para aumentar seguidores, también trucos para conseguir cosas como aumentar el alcance de ciertas publicaciones o mejorar la interacción. Pero ojo, no todos los trucos me parecían éticos y, sobre todo, no aprendí estrategia. Es decir, está muy bien saber utilizar la herramienta, pero ¿cómo saber qué formato o qué frecuencia o qué tema es el que más me conviene a mí para publicar". Claro, esto tenía como consecuencia que ahora sí sabía utilizar las diferentes funcionalidades de la herramienta, pero seguía publicando de una manera totalmente caótica. Y esto mismo le pasaba a Alba, alumna de la segunda edición de Impulsa tu Instagram. Yo antes publicaba en Instagram eh, de forma caótica, ¿no? O sea, publicaba un día una cosa, otro día sí, me acordaba de otra cosa y publicaba otra cosa. Me pasaba a mí alguna cosa y la publicaba. No tenía relación ni coherencia ni guardaba un hilo conductor. En este momento entonces yo ya sabía utilizar Instagram y me concentré en aportar valor porque pensaba que esto de aportar valor iba a ser suficiente. Me concentré en publicar en mi feed posts que fueran muy útiles, muy prácticos para mi audiencia, posts que enseñaran muchísimo, que aportaran contenido de verdad, que ayudaran a resolver problemas. Y lo realmente frustrante fue que, a pesar de compartir esos posts tan valiosos y tan útiles y tan llenos de contenido, no fue suficiente. Y Curiosamente, Ahora me dedico a ayudar a clientas que tienen exactamente esa misma situación de frustración, que no entienden por qué simplemente dar valor no basta para conseguir los resultados que desean. Wow. La verdad es que a mí me llevó bastante tiempo aprender a utilizar con estrategia mi Instagram. No encontré formaciones que me dieran esta parte que yo tanto necesitaba y me costó aprender por mí misma, porque lo hice pues, probando cosas, aprendiendo de los resultados, analizando qué era lo que pasaba cuando hacía tal cosa o tal otra, probando tácticas, unas funcionaban, otras no. Y poco a poco fui siendo capaz de controlar qué resultados eran los que yo quería conseguir y de diseñar mis propias tácticas y estrategias para conseguirlo. Y cada vez más clientas me pedían que las asesorara, no ya con su blog, sino con su Instagram. Oh, yeah. Por eso, poco más de un año después de haber empezado a trabajar en mi cuenta de Instagram, en enero de 2021, lancé la versión beta de Impulsa tu Instagram con una intención muy clara. Enseñar a emprendedoras a usar Instagram con estrategia. Porque la mayoría de las clientas que han llegado a mí pidiendo orientación sobre Instagram saben utilizar la aplicación, pero a pesar de ello, se sienten perdidas, sienten que tienen una barrera que les impide conectar de verdad con una audiencia, crear comunidad con su público e incluso conseguir resultados no ya en Instagram, sino en su negocio. Y este era, por ejemplo, el caso de Encarna tenía una barrera puesta entre mi comunicación, las personas que me siguen, la venta... Bueno, tenía un cacao increíble. Yo tenía muy claro que quería que las alumnas de Impulsa tu Instagram fueran capaces de llevar todo esto a la práctica. Y precisamente por esto he intentado ponerlo lo más fácil posible. Los siete módulos de este programa están organizados en clases muy cortas para que puedan ser consumidas fácilmente y que puedes empezar a aplicarlas una a una. Además, estas clases se combinan con workbooks que te ayudan a llevar todo lo que has aprendido a la práctica. Y además tienes a tu disposición sesiones en directo conmigo para resolver todas tus dudas y aprender directamente en tu propia cuenta y en la de las compañeras. También tenía claro, al crear esta formación, que quería enseñar el proceso completo para definir una primera estrategia por un mes o dos, pero que pudieras volver a comenzar una y otra vez. O sea, que tú aprendes a planificar de forma estratégica una vez, pero de esa estrategia, de esa primera estrategia que planteas, aprendes, sacas conclusiones gracias al análisis de las estadísticas y de otros datos de tu negocio y vuelves a comenzar. Puedes usarlo una y otra vez a lo largo de toda tu vida como emprendedora. Wow. Además, era muy importante para mí que esta formación te ayudara a evitar esos errores más habituales que yo había experimentado, tanto en mi propia cuenta como en las cuentas de tantas clientas a las que he ayudado a mejorar su Instagram a lo largo de todo este tiempo. Y el primero de esos errores habituales, uno de los más comunes, es la falta de claridad, no tener claro qué es lo que quieres comunicar con tu cuenta y trabajar bien el cómo debes expresarlo para que ese mensaje llegue de forma clara a tu público. Por eso, en el módulo 1 de Impulsa tu Instagram titulado Preparando el despegue, hablamos de cómo enfocar ese mensaje y cómo comunicarlo. Identificamos a tu público, qué cambio es el que le ayudas a desarrollar, Vemos cómo diferenciarte de tu competencia, cómo destacar, qué debe comunicar tu marca y hacemos una introducción a la identidad de marca tanto verbal como visual. También en el módulo 2, titulado puesta a punto, aterrizamos todo esto en tu cuenta de Instagram. Optimizamos tu perfil para trabajar la primera impresión que causa a todas esas personas que van a llegar a tu cuenta. Y decidimos qué aspecto es el que debe tener tu perfil en Instagram, cómo optimizarlo, cómo conseguir una consistencia tanto estética como temática y qué temas son los que de verdad te interesa desarrollar dentro de tu cuenta. Wow. Y es que la falta de claridad en el perfil a veces se confunde con naturalidad. Pero de hecho, esta supuesta naturalidad no nos ayuda a crecer y a la larga es muy desmotivante. Te de lo cuenta Encarna, que era una de las mayores defensoras del fluir sin más en su cuenta de Instagram. Yo tiendo a estar mucho pues, en, en el espíritu, en el alma, y me cuesta aterrizar las cosas. Ay, me cuesta ponerles pues nombre y definir, ¿no? Y yo tendía a decir, bueno, pues esto, yo fluyo, yo es que fluyo, yo es que voy, pues un día creo una cosa, otro día creo otra, y, y no, la cosa es que eso no me hacía fluir, sino que me hacía desistir. Y pasaba que, que muchas veces, por no tener las cosas claras ni saber lo que quería hacer, eh, me pensaba hasta dejar mi emprendimiento. Otro fallo muy frecuente que yo quería ayudar a evitar con este programa es equivocarnos en el enfoque, porque nos olvidamos de que Instagram es una herramienta, no es nuestro objetivo, no es nuestra finalidad. Y nos enfocamos en querer crecer en Instagram sin más. Así que, por un lado, nos ponemos a crear contenido como locas, y por otro lado, nos obsesionamos con unas cifras que realmente significan poco a nivel negocio, como puede ser el número de seguidores. Frente a todo esto, yo lo que te propongo es que te cuides a ti misma creando un plan de contenidos, sí, por supuesto, estratégico, pero también sostenible. Un plan que te permita tener tiempo para desarrollar todas las estrategias que te vayas proponiendo. Y que en lugar de centrarte en crear mucho contenido, te enfoques en tu comunidad, en tu público, en tu gente. Oh. Tienes que cuidar a tu público porque lo que hay detrás de ese número de seguidores son personas, y aunque a ti te parezcan pocas frente a otras cuentas, si dejas de compararte y empiezas a pensar en que ese es un grupo de personas esperando escuchar tu mensaje, de repente todo cambia. De todo esto hablamos en el módulo 3 de Impulsa tu Instagram, que se titula empieza el viaje. En este módulo hablamos de este modelo de comunicación, de en qué debes poner el foco, de qué viaje debe realizar tu seguidor y cómo acompañarle en este viaje, qué papel tienen los algoritmos en todo esto, cuál es la frecuencia en la que deberías publicar, cómo establecer objetivos y desarrollarás tu primer plan sostenible de contenidos. Oh, yeah. Otro fallo muy común a la hora de intentar crecer en Instagram es no saber qué contenido va a conseguir atraer a tu público y acompañarlo desde esa sensación inicial de no te conozco y no sé quién eres a pensar yo confío en que sabes de qué estás hablando. Wow, Es un cambio muy importante. Y es en esto en lo que se centra el módulo 4 de Impulsa tu Instagram, titulado Atraer y Alimentar. En este módulo hablamos de distintas estrategias que pueden ayudar a nuestro crecimiento, de hashtags, de formatos, de cómo elegir los temas. Y te muestro algunas formas de conseguir estos objetivos, atraer a público nuevo y hacer que sientan que en tu cuenta sí que reciben aquello que necesitan. Si quieres saber qué publicar en tu feed y para qué, desde luego, este es tu módulo. Y te lo cuenta Lenka, alumna también de Impulsa tu Instagram. Antes de hacer este curso sí que estaba en Instagram más o menos un año, un año y medio de manera activa, pero la verdad que no sabía por qué publicaba, para qué. Otro fallo también muy común a la hora de intentar crecer en Instagram es que no sabemos dar ese paso de esa situación que veíamos en el apartado anterior, ese vale, confío en que sabes de qué estás hablando a el paso necesario para conseguir la venta, que es confío ya no en que sabes de qué estás hablando, sino directamente confío en ti, creo en ti. Este paso es importantísimo porque es el que de verdad te ayuda a crear comunidad, a tener conversaciones con tu público. Es importantísimo porque si tu público simplemente confía en que sabes de qué hablas, todavía tus resultados van a ser reducidos, pero si consigues que confíen en ti, de repente las ventas surgen de una manera muchísimo más natural. Wow. Pero no te lo voy a contar yo, voy a dejar que te lo cuente Encarna. No solo seguir creciendo, sino convertir, tener ventas. Que pasar de que, de que intentar estar vendiendo en Instagram a que de repente aparezca eh, una venta que, con, de alguien que, que no has estado hablando cuando no estás vendiendo ese producto. Para mí eso fue magia. Bueno, es que me emociono al pensarlo. De todo esto hablamos en el módulo 5, titulado Acompañar y activar. En este módulo te cuento cómo crear comunidad en Instagram, qué tipo de formatos son los que te hacen crear comunidad, cómo puedes crear relaciones en Instagram, qué tipo de temas podrías utilizar si tu objetivo es crear lazos con tu público, qué tácticas te recomiendo para desarrollar esta relación con tu audiencia. Y también te presento una herramienta sorpresa que a mí me cambió la vida y me ahorró muchísimo tiempo. Otro fallo a la hora de desarrollar nuestra estrategia en Instagram es limitarnos a tener un plan de contenidos, un calendario de contenidos, pero no tener un plan de acción que te ayude no solo a publicar, sino sobre todo a optimizar tu tiempo. Precisamente por eso añadí a Impulsa tu Instagram un módulo número 6 titulado Plan de acción. En este módulo te hablo de cómo realizar improvisación estratégica, de cómo decidir la prioridad de las distintas acciones que tú te planteas en cada momento, de qué tipo de publicaciones incluir en tu programación y cómo elaborarla y de convertir tu plan de contenido en un plan de acción que te ayude a a luego crear ese contenido de una forma más productiva. Pasas de estar creando el contenido sobre la marcha justo antes de publicarlo a crearlo con muchísima antelación. Y eso te regala una paz, una tranquilidad increíble. Wow. Respecto a este módulo, me encanta el testimonio de Encarna, porque cuando ella terminó la primera edición de Impulsa tu Instagram, gracias a la metodología que aquí planteo, empezó a crear un banco de contenido con cierta antelación y de repente le surgió un inconveniente familiar, una situación familiar que le impedía estar ahí a pie de cañón, trabajando todos los días en su cuenta de Instagram y, sin embargo, la mantuvo viva gracias a que tenía almacenado todo ese contenido que había creado con antelación gracias a la metodología de Impulsa tu Instagram. Pero voy a dejar que ella misma te cuente lo que esto significó para ella. La capacidad de, eh, de crear material, de empezar, porque es verdad que, que, en ese, que, en ese, que en ese impulso a tu Instagram ya empecé a ver esto de, de la estrategia, de la planificación de contenidos, de pensar al medio y largo plazo, no solo al corto plazo, no y eh, bueno de trazar una, una ruta que yo podía seguir y me permitía eh, pues eh, dedicarme unos días a generar contenido de un tipo y conseguir tener eh, material para, para varias semanas, incluso diría que para dos meses. Y el último fallo que yo quería ayudarte a evitar creando este programa de Impulsa tu Instagram es el no ser capaz de aprender de tu experiencia previa. Y es que me da la sensación de que mucha gente está en Instagram como autómatas, ejecutando estrategias que otras personas les han recomendado sin más. Creo contenido y lo publico y creo más contenido y lo publico y creo todavía más contenido y lo vuelvo a publicar, pero no se paran a analizar los resultados que han conseguido y, por lo tanto, no aprenden absolutamente nada sobre su público, sobre qué les está funcionando bien y qué les está funcionando mal. Precisamente por eso creé el último módulo de Impulsa tu Instagram, el módulo 7 titulado Análisis y reactivación. En este módulo te enseño cómo realizar una autoevaluación de la estrategia que acabas de ejecutar, qué herramientas tienes a tu disposición para conocer tus números, qué datos deberías anotar, qué debes evaluar en tus publicaciones y te doy indicaciones para recomenzar el ciclo. Es decir, volvemos a empezar y empezamos a pensar qué objetivo voy a tener en el siguiente periodo y voy a decidir qué estrategias y qué tácticas voy a aplicar a partir de ahora. Cuando analices las estadísticas y los datos, si has aplicado todo lo que has aprendido en los seis módulos anteriores, espero que te encuentres con la sorpresa que se encontró Julia, alumna de Impulsa tu Instagram. Ha sido una evolución brutal, eh, tanto en seguidores como en interacción, como en poder tener ideas para crear contenido y para saber cómo medirlo. En resumen. Impulsa tu Instagram es la combinación de siete módulos teóricos en clases cortas en los que te explico paso a paso cómo puedes crear una estrategia sólida y que genere ventas en tu cuenta de Instagram. Son módulos a los que vas a tener acceso para siempre, para volver a ver y practicar siempre que quieras. Además, todos estos módulos puedes aplicarlos de forma práctica gracias a los workbooks que te van a ayudar a aterrizar todo lo que has aprendido en las clases teóricas. Vas a tener acceso a sesiones de preguntas y respuestas para resolver todas tus dudas y para que, si quieres, yo vea directamente sobre tu cuenta qué publicaciones están funcionando, cuáles no, si realmente tu perfil está optimizado. Aprovechate en estas sesiones y llévate una auditoría completamente gratuita. Uh -huh. Tengo ya dos sesiones de preguntas y respuestas programadas para lo que queda de 2021 una en noviembre y otra en diciembre. Pero es que además programaré nuevas sesiones en el año 2022. Y por haberte apuntado a esta edición de Impulsa tu Instagram a tu ritmo, tendrás derecho a acceder a todas las sesiones de preguntas y respuestas que se hagan a partir de ahora. Es decir, que es una formación que tú puedes hacer a tu ritmo, de forma flexible, tengas el tiempo que tengas y siempre vas a tener a tu disposición este acompañamiento gracias a las sesiones de preguntas y respuestas. Respuestas. Oh, yeah. ¿Y qué puedes esperar, además de los resultados que hayan ido surgiendo a lo largo de este episodio? Pues por ejemplo, vas a retomar el control sobre tu cuenta de Instagram, algo que me parece importantísimo. Te lo cuenta Maite. Bueno, eh, la sorpresa fue que puso mi, mi vida bases arriba en todos los sentidos, me hizo coger el mando de, de lo que es mi cuenta y personalizarla y verdaderamente sacar cuál es mi potencial, cuál es lo que yo tengo que ofrecer y cómo lo quiero transmitir. Pero sobre todo lo que me, han, me ha aportado esta formación de Impulsa tu Instagram ha sido eh, la estrategia, el crear contenido con estrategia, porque verdaderamente ahora sí tengo el control de cómo quiero llegar a la gente, de qué manera eh, dosificar mi contenido, bueno, para mí ha sido un antes y un después. Y también el poder hacerlo de manera organizada, o sea, el poder planificar eh, un mes antes todo lo que quiero hacer, con qué finalidad, estructurar mis contenidos, esto a mí como madre, trabajadora por cuenta ajena y emprendedora en dos empresas, pues os podéis imaginar que ha sido brutal. Además, vas a conseguir, por fin, paz mental. Vas a dejar de preocuparte sobre ¡Ay, qué público! ¿Estará bien? ¿No estará bien? Y ese es el resultado que más destaca Lenka. Lo que más agradezco a este programa, que me ha dado paz mental, porque antes las redes eran como mi enemigo o no sabía realmente para qué los, uh, las redes las utilizaba o qué, qué era el objetivo. Uh, ahora lo sé y se han convertido en un ariado realmente. Vas a conseguir también desarrollar una estrategia clara, sea cual sea tu tipo de negocio. Por impulso a tu Instagram han pasado emprendedoras que se dedican a la formación, que ofrecen servicios, que venden producto físico, escritoras y todas han encontrado su estrategia. Si tienes dudas a la hora de aplicar todo esto, voy a estar a tu disposición en las sesiones de preguntas y respuestas y te voy a asesorar teniendo en cuenta tu proyecto 100% personalizado. Uh. Y te voy a poner como ejemplo a Bianca, que entró en Impulsa tu Instagram porque quería tener una cuenta de escritora que realmente fuera efectiva. Yo empecé el curso Impulso tu Instagram porque acababa de abrir mi cuenta profesional como escritora y estaba a punto de publicar mi primera novela y tenía muy pocos seguidores, no sabía muy bien cómo tenía que encarar todo este proceso y a través del curso fui entendiendo un poco qué estrategia seguir y cómo hacer las cosas para que fuese una cuenta efectiva en, en el momento en el que saliese mi producto a la venta. Por último, me gustaría destacar que Impulsa tu Instagram te va a ayudar a mejorar la visión, la perspectiva que tienes no solo respecto a Instagram, sino sobre todo respecto a tu negocio. Y este es el resultado que ha conseguido Alba. Desde que entré en Impulsa tu Instagram, supe cómo hacer, dependiendo de los objetivos que tengo en mi negocio, supe cómo hacer para hacer crecer esta cuenta y supe cómo tenía que manejar el timón de mi propio negocio. Me sirvió no solo para impulsar tu Instagram, sino también para otros muchos aspectos eh, relacionados con, con mi negocio. Además, quiero que sepas que al acceder a esta formación, tienes mi compromiso de actualización. ¿Eh? voy a informarte de las novedades más relevantes en Instagram. Si se incluyen nuevos formatos, si hay algo que cambia y que puede afectar a la estrategia que tú desarrolles en Instagram, voy a crear clases nuevas y te las voy a incluir dentro del precio que pagas ahora. Que por cierto, he creado un sistema de pagos flexible para que puedas acceder a este programa con muchísima más facilidad. Te dejo el link de toda la información sobre este programa en la descripción de este episodio. Oh, yeah. Además, Impulsa tu Instagram viene acompañado de varios bonos extra que tienes a tu disposición junto con el resto de la información sobre este programa en merflores.com barra impulsa. Y esto es todo por hoy. Espero que te animes a unirte a Impulsa tu Instagram edición a tu ritmo porque así podremos vernos en las sesiones de preguntas y respuestas. Y con este episodio doy por concluida la primera temporada de contenidos creativos. Suscríbete al podcast porque te espero en la siguiente temporada. Y hasta entonces, que la musa te acompañe.